Hace una semana, Final Fantasy XIV se actualizó a su última versión 5.1 que incluía la raid de Nier Automata. Y ya es hora de hacer un resumen de todo el nuevo contenido que nos ha dejado esta historia. Había prometido un lore video, pero la verdad la cantidad de narrativa y secuencias no da para eso. Así que prepararía la historia una vez que esté completa para hacer un video narrando todo desde inicio a fin. Y pues si no sabían o no juegan Final Fantasy XIV... Las raids de este tipo están segmentadas en tres partes, siendo esta la primera y tenemos que esperar las siguientes dos grandes actualizaciones del juego para tener la trama completa. Por supuesto, en el canal estaré actualizando con todo un nuevo detalle una vez tengamos más info de las continuaciones, así que suscríbanse y estén al tanto de los videos. Bueno, sin más, comencemos el resumen. Esta misión la encontramos en las tierras de Comra, lugar habitado por la tribu de enanos que son mayormente conocidos por sus destrezas en la minería.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 pero qué coincidencia más grande que el book sea una referencia tan intrincada, eh. Yo Kotaro te estoy viendo, no me engañas con ese cuentito del book, eh. <ríe> Luego de derrotar a Naines, Tupi baja la guardia por un momento y es cuando comienza una nueva batalla entre ambos. Georgia. Naines hackea una máquina cercana para dispararle a Tupi y ella evade la mayoría de los ataques y con su destreza logra asestarle un golpe.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 Por ahora ese es todo lo que tenemos en George Dark Apocalypse, por supuesto junto con la misión nos han regalado un sinnúmero de ítems y accesorios los cuales podemos usar para tener cosas como esta y como esta. Hay una gran cantidad de contenido que se viene para los próximos parches y no dudo que la historia ahora sí se expanda mucho más y nos dé más intriga o más respuestas de todo lo que está pasando ya que en esta introducción aún se siente que falta demasiado que conocer. Estén al pendiente del canal para ver las siguientes partes y con esto me despido, nos vemos en otra.